Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla en el sur de Ciudad de México en la que reinan miles de muñecas antiguas. Abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas en los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muchas muñecas en la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001, cuando se encontraba a orillas del río. Allí, le confesó a su sobrino que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, éste yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto, desde ese momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se mezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche, las tesibles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y, y acompañaban a Julián en sus últimos días.